Luego de que se diera a conocer la información de un supuesto desfalco en el ayuntamiento del municipio de Pimentel, lo que hizo que las cuentas del Cabildo fueran supuestamente bloqueadas, el alcalde de la localidad dice es falsa esta información. La Cámara eh, de Cuentas no, no, no ha hecho, eh, no, no nos ha dado notificación de que... No tienen los lo recursos eh, bloqueados. El funcionario dijo que las irregularidades se deben a la falta de rendir informe ante la Cámara de Cuentas. Desmiente, exista un desfalco. Eh, aquí lo que es, ha pasado es que en ese ayuntamiento, que hubo incumplimiento, incumplimiento en llevar un informe trimestral allá a la Cámara de Cuentas del 2017 que no la llevó. ¿Quién no la llevó? ¿Cómo? ¿Quién no la llevó, según? ¿Quién ¿Quién no la llevó, según? La señora que yo recomendé, la confianza en ella para que lo llevara al informe, no llevó los informes a la Cámara de Cuentas, los informes trimestrales cada tres meses que tenían que llevar En cámaras Dionisio Severino, Ronald Torre, NTN